ca sados en quiero <risa> ser budista. Purista o budista? Budista, Juan. Budista. ¿Budista de Buda? <risa> sí, de la religión de los budistas. Está bien. Parece un poco raro nada más. Raro. Vos porque no entendés nada de energía, y de conexiones. Entender, como quien dice entender, no sé, pero más o menos interpreto. ¿Y desde cuándo sos budista? Desde siempre. Pero no lo sabía. Es algo que te surge desde adentro. Ay, no, no te lo puedo explicar. Sí, son cosas que sentís y eso, ¿no? Claro. <risa> Igual me voy a sentir budista, budista, budista. Cuando viaje al gran templo de Buda. Dentro de poco. Ah, ¿Te vas de viaje? No me habías dicho nada. Sí, bueno, pero no es un viaje de placer. Es más una necesidad de encontrarme con mis raíces. De aprender más de mi yo interior. ¿Y cuándo te vas? El próximo martes. ¿Este martes? Sí. Igual todavía no marqué el traves de lo que voy a hacer. ¿Qué traves? Si me dijiste que le tenías terror a los aviones. Bueno, La última me voy en barco. ¿Barco? Son muy caros esos pasajes. ¿Con qué los vas a pagar, Ana? ¿No tenés trabajo vos? No sé, ya lo planeé todo. Voy a vender pan casero y con lo que gane de eso, sumado a lo de las tortas, seguro llego bien. ¿Tortas? Si no te gusta cocinar, Ana, dale. La última torta que hiciste, ¿te acordás cómo terminó? Igual, no sé, no, no sé cuánto cuesta el pasaje. Recién la semana que viene me va a decir una amiga que también fue. Ay, me dijo que salgo de otro planeta. El Nirvana. Ay, un flash, Juan. Es un flash. ¿Cuánto tiempo te quedas No sé. ¿Y nosotros qué onda? No sé, no no lo había pensado. Calculo que serán un par de meses. ¿Un par de meses? ¿Cuántos meses? No sé. Hasta que me dure la plata. Serán. dos o tres meses. Máximo un año. Un año. <risa> Igual ni te enrosques. Es todo muy por arriba todavía. Recién compré la harina. ¿Qué harina? Para el pan casero, Juan. Sí, el pan casero. Gracias por entenderme. Yo sabía que te lo podía contar y que me ibas a entender. ¿Me das un beso? No lindo quiero. Ponerse celosa